la tarde de este miércoles, tres agentes adscritos a la Dirección de Investigación Criminales del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional resultaron heridos en medio de accidente de tránsito próximo a la comunidad Fontón en esta localidad. Se trata del teniente Encarnación Méndez Ulloa, el Sargento Tejada Burgos y otro agente aún sin identificar, además de un civil que le acompañaba. quienes resultaron heridos al colisionar con otro vehículo. Al momento se conocen mayores detalles, cuando se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad, en tanto que el civil se encuentra en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.